El licenciado Minaya, representante legal de Plácido Martínez, este último víctima de supuesta tortura en una finca ubicada en la comunidad de las Guasmas de esta ciudad, presentó recusación contra el Ministerio Público del Departamento Judicial Duarte por considerar carecen de objetividad en el proceso. No, tuvimos la obligación de, de incoar nuestro recurso. Ya que la Fiscalía de Duarte, a través del magistrado Regis Vittorio, no ha hecho nada con el caso del señor Plácido de Martínez. O sea, que él le diga a la comunidad de San Francisco Macorís, ¿cuál es la vaca sagrada que hay en el proceso? ¿Qué es lo que lo impide el accionar? ¿Y por qué no ha hecho lo que hacen otros casos de personas con no tienen parientes? Que simplemente piden prisión hasta por personas que se roban una bombita. En el caso de la especie, son, esto es un caso que aumenta 30 años de prisión, entonces la fiscalía no hace nada, tiene un, un charco jurídico, no un disparate jurídico como diría el magistrado Amado Rosa, o sea, un charco jurídico podrido, la fiscalía de San Francisco de Macorís lo tiene, entonces, que se pronuncie, que diga, fuimos a inspectoría a depositar el recurso, o sea, que no hay otra vía, la fiscalía está para accionar para investigar, para hacer todo lo concerniente, que las reglas procesales le ponen su mano para representar a la víctima en el caso que nos ocupa. Y aquí no han hecho nada. Recordamos que este hecho, que circuló en las redes sociales, un video donde una víctima supuestamente era torturado a manos de la propietaria de la finca Delcia Rosario, a quien se le conoció medio de coerción y se le impuso garantía económica e impedimento de salida al país.